Ese chupón pensás ir a tu casa, se nota mucho. Ay, tengo miedo. No te queda de otra que decirle a tu mujer que te asaltaron y no te quería dejar robar. ¿Cómo así? Ya entendí. ¿Cómo estás seguro que con esto me va a creer, mi amor? Ay, mi amor, no sabes lo que me pasó. ¿Qué te pasa? ¿Y ese chupón?